Estamos en Privada Santa Catarina, a tan solo 35 minutos de la Ciudad de México, a 10 minutos de la Central de Abastos de Catepec. Ven, conócenos, no te arrepentirás. Acceso controlado para llegar a tu nuevo hogar. Ejercítate en el gimnasio al aire libre. Haz que tus hijos... Disfruten del área infantil. Te invitamos a que conozcas nuestras áreas verdes, asadores, multicanchas, para que disfrutes con tu familia de una grandiosa experiencia. Estamos, Estamos listos, listos para atenderte. Para atenderte. En, en Privada Santa, Santa Catarina vive, vive pero vive, vive bien. Vive bien.